a todos y todas, eh, estamos acá, acá, acá Carla Toro eh, y Rocío Aravena. Eh, Rocío es encargada de Educación y Alfabetización Digital de Wikimedia Chile y yo soy encargada de Comunidad y Nuevos Usuarios de Wikimedia Chile. Y hoy día les vamos a presentar la charla que se llama Involucrando a las Comunidades Educativas con Wikidata en Chile, los desafíos que quedan, o en inglés, que es Engaging, engaging Educational Communities with Wikidata in Chile, The Challenge That Remains. El objetivo de, de esta charla, o en verdad como a través de, de esta presentación, queremos explorar los desafíos y todas las potencialidades que tiene Wikidata y que puede presentar para la enseñanza y aprendizaje en términos de acceso, representatividad y desarrollo de las habilidades del siglo XXI. Bueno, para esto les vamos a compartir todo lo que ha sido nuestros primeros pasos desde Wikimedia Chile, incorporando esta herramienta en las comunidades de educación superior, y esperamos poder contribuir al debate en torno a las consideraciones y posibilidades de educar con Wikidata en nuestra región. Voy a compartir mi pantalla para poder eh, mostrarles la presentación, y ahí Rocío va a empezar a, a hablar y más que nada introducir toda esta presentación. Comparto mi pantalla entonces. Y... Estoy acá. Rocío, se, ¿se ve cierto? Ahora se ve. Ya, te doy el pase entonces para que puedas empezar acá un poco lo que, lo que les hablábamos, nuestros nombres, nuestros cargos desde Wikimedia Chile. Así que voy a pasar a la siguiente para que puedas comenzar. Bueno, nos parecía relevante situar el, el tema de Wikidata en educación eh, desde el contexto chileno, que por supuesto forma parte de un contexto mayor que es el latinoamericano, en ese sentido entonces quería, eh, queríamos enmarcar en cuáles son las condiciones de acceso, conectividad y alfabetización digital en Chile. Sabemos que en América Latina eh, casi el 50% de los estudiantes y las estudiantes eh, no tienen acceso a internet en los espacios donde viven. Esa es una realidad que tenemos que tener en consideración cuando pensamos en proyectos con tecnologías digitales en nuestro continente. En el caso de Chile, eh, Chile está en el primer lugar de conectividad a Internet en América Latina. Eso, si es que lo tomamos eh, digamos como una cifra macro, nos puede conducir eh, quizás a equivocaciones, porque cuando analizamos la composición de esos datos, los miramos en detalle, vamos a comprobar que en Chile existen enormes brechas de acceso, tanto a dispositivos como a conectividad, eh, dependiendo de factores económicos. Dale nomás. En, el, en, en este estudio que eh, fue realizado en el año 2021, o sea que es un estudio de ahora, examina la situación digital, eh, internet y redes sociales en Chile, podríamos eh, contentarnos con las cifras que aparecen acá, que, eh, donde podemos ver que la conectividad a internet es muy masiva eh, y se, se distribuye desde el norte hasta el sur de nuestro país. Sin embargo, si pudiéramos mirar con una lupa esta, esta cifra, veríamos... Eh, por ejemplo, que eh, la, la, la calidad del acceso a Internet y la cantidad también de acceso a Internet varía dependiendo de los estratos socioeconómicos. Acá hay, eh, una, tenemos una clasificación socioeconómica en Chile que muestra diferentes estratos sociales, siendo el estrato ABC1 el que tiene entre otras cosas, los mejores ingresos. Vemos que las personas con mejores ingresos eh, se conectan a internet vía planes móviles ilimitados, o sea, tienen datos ilimitados, y además tienen acceso eh, en sus hogares vía fibra óptica. Si lo vemos en una, desde una perspectiva educativa, entonces, son condiciones muy favorables para la educación a distancia, o también para la educación híbrida. Sin embargo, cuando nos vamos ya al sector C2 y C3, vemos que los planes móviles son limitados o son de prepago, y que un 20% de las personas que están en ese estrato socioeconómico no tienen internet en sus hogares. Donde es más dramático esto es en el estrato de y E, que, o oh, sorpresa, corresponden al 50% de la población en Chile, o sea, a la mitad de nuestro país, eh, y la mitad de nuestro país, entonces, eh, se conecta principalmente a internet eh, vía móviles de prepago, o sea que son datos limitados, la conexión no es estable, un 20% no tiene ningún acceso a internet. Entonces, esas cuestiones, Daleno Mascarli, eh, por supuesto que van a tener un gran impacto en una educación fuertemente mediada por tecnologías eh, como es el caso de, eh, o, o a lo que nos ha llevado la pandemia. Entonces la participación en clases online es desigual, y esto eh, se repite tanto en enseñanza básica, media, como en enseñanza universitaria. Eh, han habido, eh, un, ha habido un incremento de la deserción, es decir, estudiantes que abandonan su estudio o que no se matriculan. Y eh, se reproducen así entonces patrones de exclusión y por supuesto hay un gran desequilibrio en la alfabetización digital porque el acceso es como la, la, el primer paso para una posibilidad de alfabetizarse digitalmente. Por lo tanto, dale nomás, eh, si pensamos en cuáles son los desafíos en términos eh, educativos, que eh, a nosotras desde Wikimedia Chile nos resuenan o nos convocan, porque nos interesa demo, eh, contribuir a democratizar el acceso al conocimiento, tenemos que, es necesario, promover oportunidades educativas, es decir, recursos, acceso a información, eh, cursos, talleres, de acceso abierto para poder de ese modo sortear las barreras económicas. ¿Ya? las barreras económicas que dificultan el acceso. Pero también se vuelve muy importante ofrecer soluciones que puedan ser eh, adaptadas a un contexto offline o a un contexto de poca conectividad. Que podamos descargar, por ejemplo, archivos e imprimirlos, eh, que podamos instalar, por ejemplo, en em, programas para que escuelas, universidades puedan acceder sin necesidad de conexión, y también eh, adaptar los recursos a las realidades culturales y lingüísticas de nuestro país, que es algo que va a tomar Carla a continuación, pero eh, el hecho de que la mayoría de los recursos educativos abiertos, dentro de los cuales está wikidata que es al final también un recurso educativo, eh, están en inglés, y eso obviamente que eh, dificulta la apropiación por parte de estudiantes que no tienen un nivel avanzado en inglés. Y obviamente también fomentar prácticas de enseñanza colaborativas que fomenten la curiosidad, es decir, adaptarnos también a las necesidades de estos tiempos. Bueno, ahora un poco con lo que había dicho Rocío, me, me toca la parte de poder situar el por qué Wikidata nos puede servir y nos ha estado también sirviendo este último tiempo que ya hemos eh, adoptado Wikidata en los últimos proyectos, y es que, como bien saben, que acá estamos en la, en la conferencia de Wikidata, pero lo primero primero es que, bueno, Wikidata tiene licencia, todo lo que está en Wikidata está en dominio público, tiene licencia eh, Creative Commons cero y eso lo hace un gran potencial, porque cuando estamos hablando de también instituciones o establecimientos, de escasos recursos, no podemos pedirle algo, no le podemos eh, decir que utilicen sus recursos monetarios para llegar y contratar servicios, etcétera Si al final estamos hablando de escasos recursos. Entonces, Wikiatta, al ser libre en ese sentido, tiene esta potencialidad de que puedan llegar y puedan utilizarlo. Y además, el tema de que al ser esta base de datos estructurada, puede tener grandes, grandes potencialidades en cómo buscar la información. O sea, estamos hablando de establecimientos, de personas, instituciones que del ámbito educativo que no necesariamente tienen tantos recursos, cierto? Y Wikidata les presenta una gran potencialidad de poder tener respuestas, de poder utilizar este, este proyecto en distintos ambientes, en distintos contextos, sobre todo en sus propias comunidades. Y una de las cosas que, que también puede hacer Wikidata y que yo creo que quizás es una de las grandes, grandes, grandes, grandes potencialidades, es que el nivel de inglés en América Latina es muy bajo. De hecho, acá como está en este mapa, que es del índice de dominio de inglés de IEF, que es al 2020, nos sale que sí, efectivamente, si vemos en Latinoamérica vemos que la mayoría del, del dominio de inglés es bajo. Si bien en Chile es tanto como moderado, por decirlo así, la mayor cantidad de personas que hablan inglés, o sea, de personas chilenas que hablan inglés, están concentradas en el centro, de la, en el centro del país, o sea, en la capital. ¿Y qué pasa con eso? Hace que se repercutan las mismas, eh, los mismos estereotipos, los mismos sesgos, cuando nos vamos alejando de la capital. ¿Y qué es lo que sucede? Este, este proyecto, Wikidata, al ser ya una base de datos libre, eh, al registrar datos enlazados, al contener relaciones entre cada uno de los datos, puede que no sea lo primero, puede que no sea el primer proyecto que hace esto, pero es muy probable que los demás proyectos estén en inglés, pero Wikidata es multilingüe. Entonces, eso hace que, por lo menos acá en Chile o incluso en América Latina, las personas no necesiten tener un buen inglés, un buen dominio del inglés para poder utilizar Wikidata. Eso quiere decir que Wikidata como que borra la barrera idiomática porque te deja poder editar, consultar en tu mismo idioma y eso no dice que te va a mostrar menos datos porque hay datos que solamente están en inglés. No, o sea, uno puede consultar también en español y la misma, va a ser la misma base de datos. Entonces, eso es una muy buena potencialidad. Y lo otro también es que tiene herramientas, como uno puede crear herramientas afuera por otra interfaz y que sean más amigables. O sea, si yo, por ejemplo, soy una persona, un, un profesor o profesora que quiere hacer un proyecto eh, para poder consultar, resulta que solamente quiero respuestas de sí o no. Puedo hacer una interfaz con un poco de ayuda, sí, pero puedo hacer una interfaz para que las personas, mis estudiantes, no vayan a Wikidata en sí y consulten, sino que lo hagan de una manera mucho más interactiva. E incluso puedan visualizar los datos de manera más interactiva. Entonces, eso también lo hace, una muy, buena, lo hace muy muy buen potencial y muy buen proyecto para poder utilizar en educación. Y también, acá, un poco como la, las perspectivas y las experiencias que hemos tenido desde Chile, una de las primeras cosas que hemos adoptado, antes de pasar a que Rocío explique un poco en, de, en detalle cómo lo hemos hecho, pero una de las primeras cosas es poder romper el paradigma de los datos. ¿Qué queremos decir con esto? Es que, por lo menos en, este, en esta parte del mundo, eh, muchas veces se, se entiende o se hace ver los datos como algo que solamente personas del área de ciencias eh, pueden utilizarlo, o sea, eh, incluso hemos tenido eh, personas en la tele, en, en, en el contexto político, etcétera, que han dicho abiertamente de que ellos no son de un área de científica, entonces, ¿por qué tienen que tener una cifra? Entonces, ahí es cuando nosotros decimos, no, los datos... Todos pueden entenderlos, todos pueden utilizarlos, sino que el enfoque que uno llega, que uno va y le da al, al estudiantado, en este caso a la comunidad, tiene que ser distinta. Uno no puede llegar y decirle simplemente, estos son los datos, así se hacen, este es el proyecto, sino que uno tiene que entender que el enfoque va a ser distinto. Y ahora un poco las perspectivas, ahí Rocío va... ¿Va a explicarles eh, cómo lo hemos adoptado? Sí. Eh, bueno, ahí tomándome de lo que comentaba Carla, que me parece muy relevante, es el tema de que la educación, eh, tanto universitaria como escolar, se vuelve un terreno muy fértil para desarrollar esos procesos de mediación a los que se refiere Carla. Es decir, ¿cómo rompemos el paradigma de los datos mediando entre los datos duros y la apropiación que las personas puedan hacer de eso. Y eso va a requerir, obviamente, o ahí el rol de docentes y también de, de nosotras como organización preocupada por estos temas, es muy, es muy importante. Entonces, considerando eso, es que eh, nosotras desarrollamos un plan de acción que pudiera ir en la línea de lo que... De, de este diagnóstico, digamos, y eh, este plan de acción entonces parte por conocer el contexto. Es decir, si nosotras queremos integrar Wikidata en nuestros programas eh, de educación o nuestro programa de comunidad, no podemos eh, llegar y eh, traspasarlo a las personas de manera indistinta, sino que tenemos que conocer cuál es el contexto con el cual nos vamos a relacionar. Entonces, en ese sentido, elaboramos una pequeña encuesta para saber o para identificar el nivel de conocimiento previo que las y los estudiantes y las personas que toman eh, los cursos que parte Carla eh, tienen sobre Wikidata. ¿Conocen Wikidata? ¿No conocen Wikidata? ¿Han trabajado con datos? ¿Han programado? O quizás ninguna de las anteriores... Todo eso tenerlo como un insumo y de acuerdo a eso eh, planificar el tipo de intervención que vamos a hacer. Y en una segunda etapa, entonces dialogar con las disciplinas eh, con las que estamos interactuando y con sus objetivos de aprendizaje. ¿A qué nos referimos con esto? Que no es lo mismo enseñar Wikidata a programadores o no es lo mismo enseñar Wikidata a personas del área de la ciencia que enseñar Wikidata a futuros bibliotecarios y bibliotecarias o a periodistas. Depende del, de la disciplina, el tipo de enfoque que vamos a adoptar. Entonces adecuamos nuestras propuestas considerando como algo clave la pregunta por ¿para qué les sirve Wikidata? Eh, en ese contexto específico, y luego, por supuesto, desarrollar la vida eh, específica con cursos eh, universitarios y también con personas de, eh, por fuera de la universidad, como es el caso del curso que hizo Carla. Sí, bueno, una de las experiencias que hemos tenido eh, han sido, primero, las charlas y talleres para estudiantes específicamente de periodismo, que han estado utilizando Wikidata como herramienta más que nada de, de búsqueda y de visualización de información. O sea, más que nada, más allá de eh, llegar y editar, por ejemplo, Wikidata, a ellos no se les enseñó a editar, sino que se les enseñó el contexto y se les enseñó cómo hacer consultas y cómo visualizar los datos. De esta manera, por ejemplo, si había gente que quería saber eh, la relación entre las personas eh, políticas y su educación. ¿Desde dónde venían? Podían visualizarlo, podían consultar cuál era la casa de estudios de eh, ciertas personas eh, políticas en Chile y revisar desde dónde, habían, desde dónde habían salido y hacer ahí algunas indagaciones y poder eh, dar una, como una respuesta al, a la pregunta. Pero otra cosa que también hicimos acá eh, este, este mes, de hecho, fue el curso de datos para el conocimiento colectivo, que fue un curso virtual abierto sobre Wikidata y que cada sesión, todas las actividades que se propusieron fueron en torno al contexto de cada participante. Es decir, la actividad era, por ejemplo... Crear eh, algunos ítems o crear buscar referencias y agregar referencias, pero con respecto al contexto de cada uno. Si yo soy una persona de eh, bibliotecaria, la idea era que esa persona pudiese editar, pudiese buscar información sobre bi bibliotecas o gente del área de la ciencia, gente del área de, de la genética, pudiese encontrar información, pudiese editar y mejorar información sobre genética como estuvo hecho el curso de tal manera de que cada persona pudiese verlo desde su propia perspectiva, desde su propio contexto, y así interesarse en lo que a ellos mismos en verdad les interesa consultar en Wikidata. Entonces esas fueron unas experiencias que hemos tenido y han sido muy buenas con, con respecto a, a los demás que, que hemos eh, hecho o eh, experiencias eh, anteriores, por decirlo así. Pero ha sido unas buenas experiencias eh, que hemos encontrado después de aplicar esta perspectiva de cómo enseñarles Wikidata a los estudiantes, a las comunidades educativas. Y acá un poco más el a dónde vamos. No sé si Rocío quieres em empezar un poco eh, con esta parte. Eh, sí, bueno, lo, hacia dónde vamos o cuáles son nuestras expectativas para los próximos años, es poder, eh, como comentaba Carla, adaptar algunas herramientas que ayuden en la mediación con comunidades, eh, adaptarlas al castellano, es decir, eh, poder ahí suplir un poquito esa barrera que a veces impone el inglés eh, para, para el contexto latinoamericano, pero eh, para eso incorporar Wikidata como un elemento permanente de nuestro programa de educación y en general de nuestras actividades eh, para las comunidades. Eh, entonces, si bien eh, los años anteriores todos nuestros cursos de formación para docentes y también para estudiantes estaban fuertemente ligados a Wikipedia, como usar Wikipedia en el aula, como enseñar con Wikipedia, etcétera, lo cual está muy bien. Ahora, nuestro deseo es poder eh, ampliarlo a Wikidata y que Wikidata se transforme en un eh, contenido permanente de nuestras actividades eh, con comunidades educativas. Y, Carla, si quieres, ahí tú cuéntales el, el, el último proyecto. Sí, el último proyecto que, que es como a dónde vamos y dónde es nuestro objetivo para 2022 es poder desarrollar estos recursos educativos dirigidos a las comunidades educativas, pero en, en términos como de un dossier eh, llamado Enseñar con Wikidata, que pueda trasladar el lenguaje de datos, el lenguaje de las consultas, la estructura de, de Wikidata, a un lenguaje que sea mucho más amigable y que se propongan actividades concretas para que los docentes puedan desarrollar con su estructura con sus estudiantes, pero tanto en contextos online como contextos offline también. O sea, nosotros pensamos en esto, en que se pueda utilizar Wikidata y poder entregarles como un kit a, a docentes con actividades, con cómo enseñar la, las, algunos, algunas cosas de Wikidata, como por ejemplo, eh, me imagino las consultas, que a veces pueden ser abrumadoras para las personas que están recién eh, integrándose, pero son muy poderosas, poder enseñarles y poder entregarles estas herramientas para que ellos mismos también puedan enseñarlas a sus propios estudiantes y puedan hacer uso de Wikidata y que ese material esté obviamente libre y esté en, en español en este caso para las comunidades eh, de, de habla hispana, pero... Más que nada eso, ese es nuestro propósito, eso es lo que hemos intentado hacer esto, este último tiempo y nuestro objetivo es para 2022. Y más que nada, sumarse a que se pueda utilizar Wikidata en, en el ámbito educativo, desde Wikimedia Chile tenemos altas expectativas <ríe> sobre, sobre todo este tema. Y más que nada, darles las gracias por escucharnos, por esta sesión, y les dejamos nuestros contactos por si es que Alguien de, que nos esté escuchando quiera también comunicarse con, ya sea con Rucío desde el área de educación de Wikimedia Chile o incluso con cualquier persona de, de Wikimedia Chile para poder conversar sobre cómo hemos adaptado el, este proyecto, cómo lo hemos estado enseñando y cuál ha sido también más en profundidad nuestro propósito y ahí podemos compartir también eh, experiencias más a fondo y también experiencias eh, o, bueno, los recursos que hemos estado utilizando. Así es que... Con eso estamos, ¿cierto, Rocío? Les damos y las muchas gracias. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias y nos vemos en otra, en otra ocasión.